Vamos a invitar a pasar a Melvin que entra que, para que de inmediato iniciemos este conversatorio en el día de hoy Porque los jueves aquí en Contacto Diario son de Ramón Antigua Donde tenemos nosotros para la oportunidad de hablar de política a otro nivel Y en lo que Antigua se prepara para entrar en contacto con nosotros Yo quiero referirme a esta <coughs> reunión que se dio en el día de ayer con eh, parte del Colegio Médico Dominicano en una asamblea donde se le dio, eh, vamos a decir, eh, poderes eh, plenipotenciarios, es el término antiguo, a Waldo Ariel Suero, yo voy a decir para que él haga lo que le dé la gana en el Colegio Médico Dominicano, y voy a decir un poquito más. Parece ser que en una clase... Eh, médica que tenemos en el país donde hay tantos médicos con mucho nivel en todo el sentido de la palabra, con nivel político, con nivel como médico, eh, bien posesionado también en todo el sentido de la palabra, con cerebros bien amueblados, como diría un amigo. Es posible que, que ellos mismos no puedan pensar por sí solos y tengan que tomar esta decisión dándole ese tipo de poder a Waldo Ariel Suero recién eh, juramentado por quinta vez como presidente del Colegio Médico Dominicano. Eh, las decisiones que a partir de ahora se toman en el Colegio Médico las va a tomar Waldo Ariel Suero porque es los médicos quienes lo eligieron para que una vez más presida el Colegio Médico eh, pueda hacer lo que él quiera. En la más mínima reunión que participe Waldo Ariel, ahí está el Colegio Médico, porque lo va a representar él solo, porque ese fue el poder que le dio la Asamblea en el día de ayer a Waldo Ariel Suero. ¿Cómo eh, podríamos nosotros llamar esa acción? O lo que podría estar haciendo a partir de ahora Waldo Ariel Suero en el Colegio Médico Dominicano, sea usted el jurado, como había un programa de televisión. Para mí, me imagino que los demás médicos no piensan, porque si le dan todo ese poder a Waldo para que sea el quien decida, entonces entiendo que, es que los demás eh, no, no piensan como podría pensar Waldo Ariel sobre que le dan todo ese poder en el Colegio Médico Dominicano. Así que esa, eso fue lo que se decidió en el día de ayer eh, en esta asamblea, que ni siquiera fue el comité ejecutivo de la, del Colegio Médico. Fue en asamblea, todavía entiendo yo, con mucho más... Eh, eh, eh, pe, para, para tener mucho mayor eh, peso esta decisión porque fue prácticamente el colegio en pleno que le dio este poder a Waldo Ariel Suero que de hecho y de inmediato anunció que no, no viene con paño tibio en esta quinta oportunidad que tiene para presidir el colegio médico <coughs> dominicano señor Antigua bueno, bien saludo, bienvenido, bienvenido, bienvenido a contacto bienvenido. diario gracias, saludo le envía el doctor eh, Sergio Sergio Sí. ¿Dónde está el total, no pasa, eh, que, en pasa que doña josefina tuvo <coughs> malita y okay. eh, si hubo, tuvo que dedicarse en cuerpo y alma a atender a su querida suegra pues se sale se, se sale la doña eh, y que el doctor se reintegre mañana tempranito así es saludo antiguo ahora trabajo. Sí. <risas> mira la, la, el caso que tú planteas de, de, de, de, del colegio médico dominicano debo decirte que el anterior presidente del colegio era waldo o sea el que está sí, sí a quien le ganó, por decirlo así, quien lo sustituyó fue el eh, eh, actual, fue que sustituyó a Waldo a Huelga Suero, como se sí. llama. O sea, don Álvaro lo ha qué? Sí, Huelga. Sí. Entonces tú dices, pero y, y cuál, es el, cuál es el asunto? Es, es un negocio hasta cierto punto, sí. Hasta cierto punto, sí. Entonces, ¿Qué ha logrado el Colegio Médico Dominicano para los miles y miles de ciudadanos que van a una... que van, tienen que ir a un hospital? Eso nada. ¿Ese es fácil? De, nada. ¿Es una respuesta fácil? No nada. Así, nada. ¿Mm? Sin embargo, ese es el Colegio Médico Dominicano el que logró por lo, logró que los médicos trabajen cuatro horas. Oye, el Código de Trabajo establece, para ti y para mí, si trabajamos bajo dependencia, que... Debemos trabajar ocho horas diario, dice el código. El Colegio Médico Dominicano ha logrado durante años, más de 30 años, que los médicos trabajen solamente dos horas en, en, la, en, en los centros médicos de salud pública. Y en la pasada gestión, creo que el mismo Waldo Suero, o no recuerdo si fue en esta gestión de, de, del presidente del colegio, logró que trabajaran cuatro. Antigua, fíjese que en los últimos, si me equivoco, puedo equivocarme, ¿verdad? Porque en los últimos diez años, Waldo Ariel Suelo ha sido presidente cinco años. Y yo, cinco oiga, veces. Cinco veces, perdón. Cinco veces. ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, en el Colegio Médico no existe la, la re reelección inmediata. ¿Qué es lo que hace Waldo? Es presidente ahora, en el próximo se para. año, claro, se para pone a antiguo, para poner un ejemplo, que es de su corriente, sí. para entonces el próximo, en el 21, volver otra vez a ser presidente. O sea, si no es, Ubaldo, en los últimos 12 años, si no ha sido Waldo, es un lugar teniente de, de la corriente de Waldo en el Colegio Médico. ¿Eso es sano? ¿Eso es sano para el gremio y sano para el país? Yo no sé quién enseñó a quién, pero es la, es la misma percepción, es lo que tiene Leonel Fernández montado en el cerebro. Yo dejo pasar a Hipólito y luego voy yo. Pero no lo yo fue, dejo pasar no, a... No lo fue muy sí, bien. Dejo, dejo pasar a Danilo y luego vuelvo yo. Sí, pero no lo fue bien. No. No lo fue bien ¿eh? Pero lo lamentable es que tengamos sindicatos, gremios, agrupaciones eh, de, de, de empleados, de profesionales, de trabajadores, que lo que procuren sea el beneficio meramente personal de, la, de los directivos de su de, lo, de los diferentes gremios y Porque no creas tú que Waldo Ariel Suero Ni ningún presidente del Colegio Médico Dominicano Ha, pro, ha planteado ni siquiera nunca Que en la Lomelo Paulino haya, no, no haya una policlínica que, en y, que, tal, que si en y que si existe tenga, este tenga medicina Tenga los medicamentos del lugar pero no hay un, un presidente del Colegio Médico Dominicano que haya peleado, como dicen ellos, que haya reclamado, que promese, creo que se llama así, yo creo que le cambiaron el nombre, que es el órgano del, del Estado Dominicano a través del cual la medicina llega barata a los pobres, a los ciudadanos dominicanos, que eso funcione, que eso opere. El Colegio Médico Dominicano, como la ADP, como CONATRA, eh, como el propio Consejo de, del Poder Judicial Que siempre he dicho que es lo peor que, que se ha creado aquí como, como ley, como constitución Son gremios que, señores, y peor aún Lamentablemente estos gremios solamente defienden Las malas prácticas, las malas acciones de parte de sus miembros Cuando hay un médico que tiene que trasladarse en un motoconcho de aquí a Cenoví Tú no ves nunca una huelga, ni siquiera un reclamo de la, de, de, de, del Colegio Médico Dominicano por el riesgo, la debilidad, la, la impuntualidad de ese médico por andar en, en, en un motor.